¡No puede ser! ¡Los huevos se ríen! ¡Y la leche baila! ¡Vengan afuera! ¡Están pasando hueá rara! ¡Pónganse felices! ¡Sí, felices! ¡Pónganse felices contigo, ¡Corran! Esas garras casi nos matan. Sí, estuvo cerca. Oh, hola Rudy. Hoy han estado pasando cosas jodidamente raras. ¡Eh, hey, chicos! ¡Miren eso! Es un estiletito de chocolate inconforme con su físico. Se quiere matar en un mundo en el que no me acepta por mi físico esto solamente significa una cosa confiesa mierda tú provocaste todo esto ¿Qué voy a estar hablando con chetumare no si no es y tú eres su cómplice <ríe> no él no la goceo nada de esto yo sé quién causó todo esto fui yo ¿No que el escredito de chocolate se matara? No. Entonces, ¿qué provocaste? Las incoherencias. ¡Ah! Que la leche te bailara, pendejo. ¡Ah, eso! Sí. Y ahora procederé a convertirlos en feas abominaciones. <risa> Hijos de la gran... Oh, nos salvamos de pana. ¿Cómo habremos alcanzado a escapar? Debe haber sido la magia de la animación. Eh, sí, ¿qué se le ofrece? Hola, soy reportero del canal de las noticias. Cuéntanos cómo acabaron con las incoherencias que se echaban a las ciudades hace unos días atrás. Eh... En realidad, yo fui el que acabó con todas las incoherencias y lo hice solo sin ayuda de nadie. Ya con Chetumare era y...